Hola, me llamo... Bueno, no, no importa. El caso es que trabajo aquí, en este edificio. Es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, o IAA, para los amigos. Y sí, tenemos un cohete en la puerta. ¿Qué pasa? Astrofísica, cohete, pues eso. Somos un centro de investigación de... premio de astrofísica. Ya sabéis, estrellas, galaxias, cometas, agujeros negros... Todo es muy chulo y brilla o explota y se traga astronautas y todas esas cosas. Observamos con nuestros telescopios y con muchos otros. Y también hacemos cacharros. Cacharros que van al espacio, como a un cometa o a un planeta o al sol. Bueno, y luego está toda esta gente que hace que todo este centro funcione. Y todo esto hay que divulgarlo en vídeos como este. Y cortamos ya, que dicen que en internet no puedes superar los dos minutos, si quieres competir con un vídeo de gatitos, claro. Bueno, y porque no tenemos más pasta. Chao. Chao.